Como te decía, Ciro es un niño que no tiene la menor idea de lo que dice. Y en este momento, es una niña que se pone a discutir con un niño. No está haciendo el papel de adulta, no está haciendo el papel de madre, porque ni siquiera puede con su vida. Como no puede con su vida, menos voy a poder con la vida del otro, es obvio, es obvio, porque si yo estoy en, una, en un accidente y me estoy asfixiando yo abajo del agua en un accidente porque tuve un choque, me estoy quedando sin aire y me estoy por desvanecerse, me empiezan a nublar los ojos y empiezo a perder el conocimiento, mucho menos voy a poder darle aire, hacerle respiración boca a boca o hacerle RCP a la persona que está al lado que le está pasando lo mismo. Yo no puedo dar algo que no tengo, no te puedo dar aire, no te puedo dar paz, no te puedo dar tranquilidad y serenidad, no puedo acompañarte, no puedo estar para vos, porque ni siquiera estoy para mí.